Mi nombre es Federico Pita, soy parte del grupo de trabajo Claxo crisis civilizatoria, reconfiguración del racismo y movimientos afro-latinoamericanos. Durante este primer periodo del grupo de trabajo, fue nuestra primera experiencia, nos tocó atravesar un contexto regional, mundial, muy particular, que fue el de la pandemia del COVID, así que nos inaugurábamos en ese contexto y fue todo un proceso de adaptación a las nuevas tecnologías, a los nuevos formatos, pero sin embargo eh, encontramos las formas de, de, de canalizar todas esas, esas ganas de, de, de encontrarnos, aunque más no sea en formato virtual, y fue un momento muy dinámico para pensar un montón de cuestiones. Es sabido el, el terreno que ganó la crítica antirracista en el contexto de la pandemia, la pandemia evidenció la existencia de otras pandemias de carácter estructural, como fue el racismo, así que fue un momento de efervescencia en las discusiones. Nosotros, eh, en un primer periodo volcados a la vida virtual, realizamos un ciclo de conferencias, que más allá de, de, de sentarme a enumerar todo ese proceso, nos permitió poner de relieve los grandes temas de agenda para el movimiento afrodescendencia y desde el propio grupo de trabajo en coordinación con eh, vastísimos sectores del movimiento afrodescendiente de la región y de instituciones eh, de distintos gobiernos de, de, del continente pudimos generar instancias de incidencia política que nos permitieron formar parte de la discusión del proceso de, de, del golpe de estado de dictadura en Bolivia el proceso de elecciones de, en clave eh, antirracista, formar parte de las discusiones que se dieron eh, a la salida de, de la crisis en el contexto colombiano y ahí el grupo tuvo una incidencia muy fuerte, no solo incentivando discusiones a nivel continental, sino en, en el surgimiento de nuevos lideratos del movimiento negro del continente, la emergencia de la figura de Francia Márquez, que, fue, que fuimos acompañando desde el grupo de trabajo en todo momento y terminó fraguando durante el 2021 en eh, una, una visita a Buenos Aires, Argentina, en el contexto de una acción que acompañábamos desde el grupo de trabajo, que era la realización del primer encuentro nacional de la comunidad afro-argentina en conjunto eh, con el Estado Nacional en Argentina. Y Francia eh, nos acompañó, siendo la figura internacional que cerraba en el contexto en el que ella era precandidata. A la, a la presidencia y luego eh, acompañarla en todo el, el proceso de lo que significó la lucha por instaurar una, una agenda por la vida en Colombia. Eso por enumerar algunos de los hitos en los que fue protagonista y hacedor de estas discusiones y claramente fue desde el grupo de trabajo que fue ese espacio, esa tribuna de pensamiento, de, de, de, de discusión política, pero fundamentalmente... Eh, de, de análisis y de acción para transformar eh, la realidad de, de nuestras comunidades en el, en, el, en el continente y de nuestra América Latina toda.